En este vídeo vamos a centrarnos en el estudio de la teoría de las perspectivas, que entenderemos como una evolución de lo analizado en los vídeos precedentes. Partiremos del análisis de una situación concreta. Imaginemos que dos individuos, A y B, tienen hoy 10 millones de euros. Ayer, sin embargo, A tenía solamente un millón, mientras que B tenía 20 millones. ¿Están igual de felices? Es decir, ¿disfrutan de hoy del mismo nivel de utilidad? Según lo que habíamos estudiado hasta el módulo 4, ambos deberían gozar del mismo nivel de utilidad, pues este depende de la riqueza con la que cuenten, y ambos tienen 10 millones. Sin embargo, parece evidente que el individuo A estará eufórico, pues su riqueza se ha incrementado de ayer a hoy en 9 millones, mientras que el individuo B estará muy triste, pues su riqueza se ha visto reducida a la mitad. Vemos por tanto que el punto de partida será muy relevante para considerar el nivel de utilidad de los individuos, algo que no habíamos considerado suficientemente hasta ahora. Otra consideración que hemos pasado por alto hasta este momento es si estamos hablando de ganancias o de pérdidas cuando analizamos la postura ante el riesgo de los individuos. Así, en una situación en la que te den a elegir entre recibir 900 euros o bien enfrentarte a una lotería en la que ganarías 1000 euros con un 90% de probabilidad o nada con un 10%, que son dos alternativas que te ofrecen la misma ganancia esperada, la mayoría de la gente no se muestra indiferente entre ambas opciones, sino que prefiere los 900 euros, mostrando aversión al riesgo ante la posibilidad de quedarse sin nada. Por el contrario, si nos dan a elegir entre perder 900 euros con certeza o perder 1000 euros con una probabilidad del 90%, la mayoría de la gente suele elegir la lotería, pues la pérdida segura genera mucha aversión. En este caso, por tanto, estaríamos mostrándonos como amantes del riesgo. La gráfica de Kahneman y Bersky, que muestra esta diferencia en la postura ante el riesgo de los individuos según estemos hablando de ganancias o de pérdidas, es esta. En esta gráfica podemos ver que lo que afecta a nuestro nivel de bienestar o utilidad no es tanto la cantidad de dinero en sí que tengamos, sino las pérdidas o las ganancias que experimentemos. Es decir, la función está definida en ganancias y pérdidas, y no en riqueza total, como se aprecia en la variable que tenemos reflejada en el eje de las cisas. Como vemos, la función tiene forma de S, lo que representa la disminución de la sensibilidad a las ganancias y a las pérdidas. Así, la diferencia en cómo afecta a nuestra utilidad el pasar de ganar 0 a 500 euros es mucho más notable que la de pasar de ganar 30.000 a 30.500. Otro hecho reseñable es que la pendiente es diferente para las ganancias que para las pérdidas. Es mucho más empinada para las pérdidas, expresando que una pérdida de una determinada cantidad de euros nos genera más malestar que una ganancia de una suma equivalente. Finalmente, la concavidad de la utilidad de las ganancias implica aversión al riesgo, mientras que la convexidad de las pérdidas implica búsqueda del riesgo, algo que se produce porque, como vimos en el ejemplo anterior, una pérdida segura genera mucha aversión. Los posibles resultados de un juego pueden enmarcarse o describirse de diferentes maneras, lo que no debería llevar, teóricamente, a decisiones diferentes si estamos hablando del mismo problema. Sin embargo, se constata que existe un efecto marco en las decisiones con riesgo, como en el ejemplo que describo a continuación. Ante una situación adversa en una empresa derivada de un cambio en la reglamentación del mercado en el que trabaja, por ejemplo, por la que prevé que va a perder 600 millones, se han propuesto dos medidas alternativas para paliar esas pérdidas. Si se adopta la medida A, se recuperarían 200 millones. Si se adopta la medida B, hay una probabilidad de un tercio de recuperar los 600 millones en su totalidad y una probabilidad de dos tercios de que esta medida no tenga efecto si no recupere nada. Este ejemplo parte de un punto de referencia que implica poder recuperar 200 millones de seguros o 600 con riesgo, por lo que la mayor parte de la gente muestra aversión al riesgo y opta por los 200 seguros, ante la posibilidad de no ganar nada. En el siguiente caso se plantea de la manera siguiente. Si adoptamos la medida C, ante una situación difícil en una empresa, perderemos con certeza 400 millones. Mientras que si optamos por la medida D, hay una probabilidad de un tercio de no perder nada y una probabilidad de dos tercios de perder 600 millones. Si nos fijamos detenidamente, la opción A es la misma que la C, mientras que la B es la misma que la D, puesto que en el primer caso partíamos de la pérdida de 600, por lo que los resultados son los mismos. Sin embargo, empíricamente está demostrado que la mayor parte de la gente opta por la opción D, mientras que cuando el problema estaba planteado de la otra forma optaba por la opción A. Lo único que ha cambiado es la manera de formular el problema, aunque los resultados sean idénticos. En el primer caso partimos de la pérdida de 600 millones y a partir de ahí ganamos con cualquiera de las medidas, A o B. En el segundo caso, lo planteamos como pérdidas, con las medidas C y D a partir de la situación inicial. Este cambio de decisión de elegir A en el primer caso y D en el segundo, que se ha constatado que ocurre, estaría contraviniendo el principio de la invariancia, que es uno de los principales principios, junto con el de dominancia, de la elección racional. En este vídeo hemos visto que el punto de partida será muy relevante para considerar el nivel de utilidad o bienestar de los individuos y que la postura ante el riesgo que expresamos es diferente cuando estamos considerando ganancias o pérdidas, así una pérdida de una determinada cantidad de euros nos genera más malestar que una ganancia de una suma equivalente. Finalmente, hemos visto que la forma en la que se planteen los problemas de decisión no es irrelevante, pues puede dar lugar a cambios en la alternativa elegida solamente por el marco elegido para formular el problema.